Hola, buscadores. El pasado domingo 29 de enero tocaba hacer lo que es la meditación de Acuario y además la festividad, el evento de la aso asociación Cambien, aquí arriba en la Masía, donde estoy. Pero debido a una serie de imprevistos, resultó que no se pudo hacer. Y entonces, uh, una parte de las uh, actividades que teníamos previstas una la meditación pues la grabé en mi estudio y la, había una charla programada junto con un concierto de cuencos tibetanos que nos iba a dar Anatol entonces que es, pertenece a, a la asociación española de cuencos tibetanos entonces mmm, se tuvo que anular y Anatol gracias <ríe> se ofreció para hacerlo vía zoom no ese día ya, sino más tarde, otro domingo, pero uh, bueno, y lo hicimos, <ríe> la hicimos y lo grabamos. Pero otra vez los imprevistos tecnológicos, en este caso, internet iba muy mal, se grabó muy mal. La charla fue muy interesante, los que pudieron asistir están encantados, uh, pero mm, el sonido no se grabó bien, no se oían bien los cuencos, etcétera. Anatol, con su privilegiada paciencia, se ofreció y lo volvió a grabar esta vez ya sin público, simplemente en su, en su centro, y me lo ha enviado. Yo os lo ofrezco agradeciéndolo por tercera vez a Anatol toda su paciencia y su buen hacer. Espero que os guste, y aquí tenéis la explicación de qué son los cuencos tibetanos, de dónde viene, etcétera que es un baño sonoro y un pequeño ejemplo de un concierto de cuencos, un baño sonoro que podéis disfrutar, esta vez sí, si se oye bien, en vuestra propia casa, cuando queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues primero lo, quiero darle las gracias a Josep por esta gran oportunidad de a, presentar lo que serían las terapias de sonido y cómo serían los cuencos tibetanos al igual que atrás se pueden apreciar algunos gom iremos un poco haciendo un pequeño matiz o pincelada sobre todos los tipos de terapia que podemos hacer con el sonido eh, recordar que esto es principalmente una herramienta para la meditación, sanación de nuestras emociones, ya que es música ceremonial por parte del Tíbet, ¿vale? Eh, en muchas ocasiones también podremos ver si vamos al Tíbet algún tambor. Esto es un tambor eh, tradicional para los chamanes tibetanos, iremos eh, haciendo un paseo por toda la historia del cuenco tibetano y sobre todo todas las herramientas que tenemos a disposición a día de hoy de los cuencos, tipos de cuencos que tenemos, las composiciones eh, a muy alto rasgo de qué, de qué tipo de composición se compone un cuenco tibetano, ¿por qué lo llamamos de los siete metales? ¿Cuáles son esos siete metales? ¿Y en qué medida está la composición de cada uno de ellos? Recordar que estos eh, cuencos son hechos a mano. Tenemos algunos otros que son uh, hechos industrialmente. Los cuales tienen otro tipo de sonido. Y, no, y carecen un poco de armónicos. Si os fijáis, cuando batimos, cogemos nuestra baqueta... escalas de sonido dentro de ellas eso es porque son hechas a mano tenemos otros tipos de cuencos que pueden ser los cuencos de cuarzo que ahora los veremos en el, en el, en el baño sonoro que os voy a, a, a dar vale en el cual esto uh, lo que hace es que a través de polvo de cuarzo se compacta dentro de la forma, se le da un grosor específico y se mete en al horno, entonces el cuarzo se endurece y se genera ese cuenco especial de cuarzo. Vamos a verlo. Aquí tenéis un cuenco de cuarzo terminado. Con la, con la nota Do si sí, ha sonado Do luego tenemos otro tipo de uh, cuenco que es el cuenco del fin. no sé si se puede apreciar en la cámara se puede apreciar en la cámara el agua que tiene el cuenco dentro vale tiene un sonido muy característico, que hace como una especie de. Humo. continuación veremos también otro tipo de herramientas que hay para estas terapias de sonido. ¿vale? Esto es una caja con 107, eh, con 107 sonidos diferentes, el cual nos ayuda por ejemplo en nuestra práctica diaria de meditación o práctica diaria de yoga, por ejemplo esta, esta caja la usamos en yoga Trata de no poner la marca, ¿vale? Porque la marca es lo de menos. Y podemos agarrar y colocar, por ejemplo. No sé si se aprecia. El sonido. Luego. Un poco más de sonido cambiamos cambiamos el estilo luego podemos agregar otros instrumentos como puede ser un tambor Otros instrumentos Con este mantra de base Esto nos ayuda mmm, Siempre a la práctica A este tipo de prácticas ¿vale? Tenemos lo que son Las campanas tibetanas Que siempre van acompañadas de su dorje El dorje se usa para enfocar Y enviar esa energía positiva, hay una tradición tibetana que nos cuenta o nos dicen los monjes tibetanos de que donde existe una campana o donde esté tocando una campana nunca existirá un demonio porque las energías de baja vibración no le gustan ese tipo de sonidos tan agudos Luego tenemos algo que son las tizas. Que emiten este sonido tan peculiar. ¿Vale? Eh, un poco aunando en esta conversación y en este tipo de, de sanación con sonidos, ¿vale? Lo que podemos es a. Lo que podemos abstraer o lo que podemos eh, probar, esto lo probamos en cada uno de nuestros, en nuestro propio cuerpo, ¿vale? Es simplemente algo tan fácil de comprobar o de ver, ¿vale? Como que todo lo que nos rodea es vibración, todo lo que nos rodea es energía. El principio de la física básica es que la energía no se destruye, sino se convierte. ¿Vale? Entonces, aunando un poco en, esta, en este tipo de conversaciones o en este tipo de um, teoremas ¿vale? físicos, eh, podemos agarrar y podemos ver fácilmente eh, lo que os estoy comentando con un ejercicio muy breve y muy corto, ¿vale? El cual eh, vamos a jugar un poco con lo que serían unas uh, varillas de zaori que las vemos aquí estas varillas de zaori lo que hacen es antiguamente para uno de los usos que se usa es que cuando buscan agua vale las voy a obligar se cierran entonces yo estoy buscando cuando estamos buscando algo específico las varillas de zaori si somos experimentados en ellas podemos agarrar y utilizarlas para este beneficio entonces yo ahora mismo voy a coger las varillas de Zauri y voy a utilizarlas para buscar energías negativas ¿vale? si yo no sé si se me aprecia bien en la pantalla yo ahora mismo tengo las varillas de Zahori están las dos en paralelo estoy pasando por aquí no se ve absolutamente ningún cambio y le voy a decir a la silla que eres la peor silla que he visto en mi vida. No desearía haberme sentado nunca en ti. De verdad, quisiera que te rompieras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora simplemente vamos a volver a buscar esa energía negativa. Y no sé si se puede apreciar que se cierra. Y cuando doy un paso para atrás, se abre. Entonces, yo voy hacia adelante, se cierra voy hacia atrás, se abre, entonces, cuando constantemente nos estamos diciendo, es que no valgo para este trabajo, es que no me aman, es que, mmm, toda esta serie de pensamientos negativos que tenemos a lo largo del día, estamos haciendo como la silla se está cargando de energía negativa, esta energía negativa, somos como una pila, un acumulador. Estamos acumulando energía negativa. Estamos haciendo de esta energía, acumulando, acumulando, acumulando, acumulando. Y nuestra batería vital de energía positiva se está mermando. ¿Por qué? Porque estamos llenos de esta energía que acabamos de hacer. Yo no tengo la intención de insultar a la silla, pero la silla actualmente se encuentra... Negativa, porque le he dicho cosas muy feas, porque el poder de la palabra es increíble. Ya, eh, a medida de, de esta conversación, podemos hablar de los cinco lenguajes solares, que son los que llevan la palabra de Dios y demás, que son más potentes, ¿vale? Pero eso lo dejaremos eh, eh, para otra oportunidad. Entonces, yo ahora simplemente cojo un cuenco, simplemente... Yo te libero. Fíjate que a mí me gusta hacerlo. En contra de las agujas del reloj. Para quitar esa energía negativa. Doy un golpe. Y ya la libero al universo. Por otro lado. Ahora. Vamos. A hacer el mismo ejercicio con las varillas de Saori y vamos a ver exactamente cuál es la energía ahora de la silla. ¿Vale? Vamos a esperar a que se calme mi pulso. Y ahora mismo no hay nada. doy un paso para atrás, un paso de lado, un paso hacia atrás y no lo veo, no hay nada. No hay nada, se ha quedado neutro. Ahora, ¿qué pasaría exactamente si yo con el mismo cuenco tibetano le doy vueltas horario? ¿Vale? He puesto la intención de cargar con amor esa silla para que la persona que se siente aquí se llene de amor. Y volvemos a hacer la prueba y ver qué es lo que ocurre. ¡Oh! Estáis dando vuelta, ¿no? Se abren, se expanden, porque hay tal impacto de energía dentro que se expande al universo entonces esto es principalmente lo que solemos hacer con una terapia de cuencos con una terapia sonora porque, a ver, no solamente son los cuencos tibetanos nosotros podemos haber escogido nuestro tambor y haber cantado en nuestro tambor haber poder, podido coger nuestras tijas y limpiarlas, liberarlas, eh, mejorar su vida a través de ese ritmo, esa melodía que nos da el cuenco. O simplemente con un cuenco eh, delfín, por ejemplo. Tenemos muchos tipos de cuenco. ¿Cuáles son los tipos de cuenco? Pues tenemos cuencos de cuarzo... Cuencos de aluminio, cuencos de los siete metales. Esto específicamente, los que yo recomiendo siempre son cuencos de siete metales, ¿vale? Porque son eh, de amplio espectro. O sea, tenemos muchísimo espectro cuando contamos y cuando tocamos estos, estos cuencos, debido a que expanden to en toda su vida. Eh, todas las notas musicales y todas las ondas de resonancia los cuencos de cuarzo eh, son configurados de manera específica estos cuencos que vais a ver a continuación son cuencos creados o hechos eh, en una frecuencia de 432 432 MHz y están las 7 notas musicales ¿Por qué las siete notas musicales? Porque cada nota musical representa uh, o fundamenta un chakra. Eso, los chakras son los, uh, los pozos o las baterías o los cuencos donde se almacena toda esa energía que tenemos por todo el cuerpo. Estas, estos cuencos o estas baterías, o estas. Eh, en el Tao, por ejemplo, lo llaman los tandien y se representan con una olla, ¿vale? Cociendo el arroz. Entonces, que nacemos con esa energía y se va evaporando según va pasando el tiempo, según va, vamos haciendo ciertas cosas. Eso en el Tao. Eh, en, en la. En las creencias eh, budistas o de ascendencia budista, como podrían ser el hinduismo, el budismo y demás, eh, los llaman los siete chakras, ¿vale? en el cual empezamos con el corona, que es nuestro más cercano a Dios, que es el séptimo chakra, el sexto chakra, que es el del tercer ojo, el cual nos, eh, se asocia mucho a la glándula pineal, y no estoy contando... Eh, ¿Cuál es la relación entre los chakras y las notas musicales? Muy mal, por mi parte. <risa> ¿Vale? El séptimo chakra está asociado a alfa, alfa sostenido. ¿Vale? Eh, y eh, sí, alfa está relacionado tanto el, el séptimo chakra como el tercer chakra que es la familia tenemos el DO sostenido, que se está plenamente regido en el quinto chakra ¿vale? lo que es la comunicación tenemos el RE, que está muy asociado al primer chakra y al cuarto chakra, que es el corazón nuestra conexión con tierra y nuestra conexión con corazón tenemos el La que está asociado con nuestro sexto chakra y nuestro cuarto chakra. Va a depender de cada persona, de cómo estén de abiertos o expandidos sus chakras. ¿Vale? Os voy a facilitar un documento en el cual nosotros podemos ver el que eh, cada una de las correspondencias y cada uno de los eh, um ondas o eh, periodicidad, bueno en realidad son, se me olvidó el nombre, en eh, los hertz eh, en los cuales se va a mover esa ondulación de onda sobre el do, el re y cada, y cada uno de ellos a qué chakra está asociado. Eh, os he mandado una imagen por el grupo eh, que se ve exactamente hacia qué chakra está orientado cada uno de ellos ¿vale? Eh, más cosas ¿cómo se hace una terapia de cuencos? ¿cómo se puede ver o cómo se puede asociar una terapia de cuencos? pues simplemente cojo mi cuenco con la persona, se lo pongo encima de la zona uh, afectada y dejo que funcione el cuenco, simplemente es así de fácil, así de rápido. Podemos agarrar, pasarlo sobre su aura, podemos hacer, yo siempre os digo que siempre os dejéis llevar por vuestra intuición para poder hacer este tipo de este tipo de terapias. ¿Vale? y ya sin más dilación vamos a eh, pasar a lo que sería un pequeño concierto vale un pequeño concierto sonoro con cuencos de cuarzo y vamos a tocar un poquito más de instrumentos diferentes ¿vale? Bueno, aquí hemos preparado un pequeño una pequeña muestra ¿vale? de lo que son, lo que sería, lo que usaríamos para un concierto de sonoro, ¿vale?, desde el cual vamos a poder usar, por ejemplo, Ya una vez probado un poco todo lo que tenemos a mano. Procedemos a sentarnos de forma cómoda. ¡Oh, Esa fusión ha ido. Bueno, no pasa nada. Hacemos una... Pequeña respiración. Respiramos profundamente, nos relajamos, cerramos nuestros ojos. Vamos a ir relajando desde la punta del pie. ir subiendo poco a poco